De mañana ahí a las... está y vamos señores ahora a escuchar el tema que tiene para nosotros Carolina Medina muchas gracias Jeyan quiero referirme eh, a lo largo del programa hemos estado hablando de esto pero quiero eh, darle un enfoque un tanto diferente a la situación que vive la República que vivimos que vive el país la República Dominicana con el tema de la transparencia del proceso o de los procesos electorales venideros y el tema que pasó con las primarias. El tema obligado, ¿verdad, Carolina? Eh, sí, pero hay una preocupación eh, que, que, eh, que tengo, porque puedo percibir que la gente, tanto los que nos han estado escribiendo, y que de hecho en aquel momento con el tema de Lionel y las posiciones que fue asumiendo con las diferentes solicitudes a la Junta Central Electoral, iba a quedar como lo que se está viendo hoy día. Bueno, pero se le ha hecho esto, se le ha hecho aquello, y aún así no, no se siente conforme con legítimo derecho y hasta con bases o fundamentos para tener eh, hacer estas solicitudes o tener esta preocupación el doctor Leonel Fernández en relación a los procesos electorales y lo que pasó en la primaria. Pero la gente olvida todo esto y lo que ve es a un señor, a un funcionario, a un, a, perdón, a un político que dice que todo lo que le hagan pues no estará satisfecho. Esto podría convertirse, lo decíamos en aquel momento, en un efecto boomerang en lo que tiene que ver con el presidente Fernández con el expresidente Fernández, y casi con todo lo que tiene que ver. Escuchamos gente ahí hablando y sumándose al discurso de un sector de que es que quieren dañar la tranquilidad del país, que quieren dañar lo que tiene que ver con un proceso, con la búsqueda de un proceso sano, transparente, correcto, eh, para las elecciones venideras. Para nada. A mí no me parece que es así, que sean revoltosos, eh, chisme de barrio, fue que dijeron ayer por ahí, o sea, no se trata sí. de eso, no se trata ni de revoltosos ni de gente que quiere desestabilizar el país en materia electoral, se trata de que nosotros como ciudadanos, como dominicanos, nos necesitamos y merecemos para garantizar el Estado democrático que se supone que tenemos unas elecciones totalmente transparentes. Ante todo esto, hemos tenido un manejo de un órgano rector de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales, organizador, fiscalizador, que es, o dígase, la Junta Central Electoral. ¿Qué ha pasado con la Junta Central Electoral desde antes de las primarias, meses antes, luego de las primarias, entregados los resultados previo a las elecciones del 2020? Hemos visto a una Junta y a su presidente envuelto, en un manejo un tanto des desequilibrado, sin un norte eh, definido, sin un horizonte claro de cómo ellos deben de manejarse. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque teníamos un proceso de primarias que se supone que había que hacer una evaluación, auditar unos equipos, garantizar y que la gente y que los partidos políticos que estaban participando, eh, valga la redundancia, que estaban participando de ese torneo, en ese proceso, se sintieran conforme con lo que iba a suceder y con los resultados arrojados. No pasó. Uno de los aspectos eh, que se tocó y que se debió de hacer era el, la, la auditoría de los, del sistema. No se hizo. Sabemos todo lo que pasó en ese proceso luego de las primarias. Ahora, escuchamos a un presidente de la Junta decir que necesariamente hay que hacer la auditoría del sistema automatizado para las elecciones de do, del 2020. Entonces, yo me pregunto, y le pregunto a usted, amigo televidente, y a quienes nos escriben por WhatsApp. Entonces, para la primaria es que no se hizo la auditoría de los equipos. Ahora sí hay que hacerla para las elecciones. O sea, eso te dice a ti que entonces, de alguna manera, no fue legítimo todo el proceso de primaria. Si el propio presidente de la Junta, el que organizó el torneo, te está diciendo que no podemos ir a elecciones sin la auditoría de esos sistemas, ¿Qué pasó con el tema de las primarias? Entonces queda en una especie de limbo cuando la misma junta te lo dice. Por otro lado tenemos el, el, el, lo que tiene que ver con la solicitud de que la compañía que fuera a auditar estos equipos se eligió sin hacer los procesos correspondientes de compra y abogándose a un a una iniciativa especial que se hace cuando no están las condiciones, por ejemplo, del tiempo para hacer licitaciones. Pero, ¿qué pasó con esa compañía que se eligió? Sabemos todo lo que había envuelta alrededor de ella. O sea, una compañía que tiene escándalos donde ha trabajado, de un mal manejo en lo que tiene que ver con la transparencia, con los recursos, y un sinnúmero de casos que buscamos y que investigamos en ese momento cuando la compañía Deloitte estaba aquí en República Dominicana y que iba a ser la que iba a auditar los equipos. Bueno, pues esto se cayó. Sigue dando la Junta Central Electoral palos a ciegas y solo estamos a dos meses de un proceso electoral en la República Dominicana. Tenemos a toda una oposición diciendo que no cree, que no confía en el sistema de votos que se utilizará en República Dominicana. Pero vemos al presidente de la Junta diciendo que se hará automatizado, que se contarán todos los votos para garantizar. En un vaivén, como institución, esto te da a demostrar que ellos no saben en los pies que están parados. O se sienten presionados por la posición que asumen los partidos políticos y le están dando respuesta. O simplemente ellos han entendido que ciertamente que lo que pasó en el tema de las primarias no fue del todo claro y que sienten la necesidad de dar una respuesta y de garantizar un, eh, unas elecciones o un torneo electoral muy diferente a lo que pasó en las primarias. Con esto no nos podemos jugar. Las elecciones son las que determinan quiénes tendrán las riendas del país. Las elecciones es lo que te dice que el voto que tú diste, que te levantaste temprano, que fuiste a ejercer tu derecho, y a quien tú quieres y entiendes que te va a representar, debe de ser esa persona por la cual tú votaste, para que luego no venga un algoritmo, un jeque hindú, un jeque árabe. Y la compra desmedida de votos que se dan en los torneos electorales, no solo ahora en primarias, ni en las pasadas, y decíamos, bueno, ¿cuándo hemos visto algún dirigente político o algún organizador de los partidos políticos siendo sancionado o siendo apresado por la compra desmedida de votos que se da en la República Dominicana? ¿Ha hecho la Junta y ha asumido su rol de institución fiscalizadora en conjunto con la Policía Electoral, que está en los días que hay cuando se realizan las elecciones y vemos vídeos donde se ve un manejo turbio e ilegal de la entrega de, dineros, de dinero y no se hace nada. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que como institución ha estado fallando y para el 2020, para las elecciones municipales, esto de alguna forma debe disminuir. Siquiera pedimos que sea eh, erradicado, porque es una cultura del fraude que tiene la República Dominicana. Y los ciudadanos igual. Porque está el que es el que vende su cédula y está el que la compra. O sea, son dos actores, no es uno solo, no solo es el político que te la vende. Eres tú que eres partícipe de esto. Y que estás incursionando en un acto bochornoso, porque cuando vendes tu cédula para no dar el voto, vendes tu criterio si lo tienes, vendes tu pensamiento si lo tienes. Digo si lo tienes porque se supone que quien hace eso no tiene ningún tipo de conciencia de las implicaciones de tú decir, mira, esta es mi cédula, dame los 500 pesos. Pero tampoco tienes la institución fiscalizadora de estos procesos tomar ninguna iniciativa de acción para dar respuesta y someter a quienes cometen este tipo de actos. Ante todo esto es una situación muy delicada. No me parece que se trate de desestabilizar, de buscar eh, que haya un desorden, de decir que si no gané para el 2020 fue porque hubo fraude. Se trata de que la Junta Central Electoral debe de decirle a este país que tiene los mecanismos necesarios para garantizar unas elecciones transparentes. Con un sistema automatizado que si es el que se decide utilizar, sea auditado. Pero dice la Junta que ya no hay tiempo. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos esto nosotros en las manos y debemos de estar pendientes a propósito de la posición que se supone que va a asumir hoy también el partido de oposición mayoritario, que es el PRM. Y ustedes dirán, bueno, pero lo que diga la oposición es cháchara o es en busca de armar un desastre acá. No, es que son los que deben de estar pendientes de que lo que pase en febrero y en mayo sea lo más correcto posible, porque no es un relajo ni es un juego las elecciones de un país, para muestra un botón de lo que está pasando en los países de América Latina. De mañana.